los 10 uh, años pasados, o um, puede ser más, en Europa, se, hemos vivido un, un proceso de despensar, de, de desdemocratización, de, de, es decir, democratización al revés, a través de los tratados europeos. Cada vez más los tratados europeos nos han encarcelado en, uh, dentro de límites terribles que eh, in, impiden todo cambio político de, de fondo. Eh, y estos tratados, en el caso francés, el Tratado de Lisboa, el actual, el vigente, eh, es una copia conforme de un tratado que había sido re, rechazado por el pueblo francés a través de una, de una consulta, un plebiscito. Pero el, el gobierno de Sarkozy dijo, ok, el pueblo no lo quiere, vamos a ir al, directamente al Parlamento donde tenía una mayoría con la complicidad del, del, del Partido Socialista. Es decir, que actualmente estamos dentro del trado que hemos retrasado pero que sigue funcionando. Al mismo tiempo en América Latina ha habido procesos constituyentes en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, porque si uno quiere hacer un juego hay que cambiar las, reg las reglas de juego y las reglas del juego anteriores no eran posibles. Es porque sí, esos países uh, han uh, producido constituciones que dan de más, mucho más derechos a la, al ciudadano al mismo tiempo que en, en nuestro caso se estaban disminuyendo los derechos del ciudadano. En particular, yo mencioné el, proceso, el referendo revocatorio que existe en la Constitución venezolana y que fue utilizada, utilizado una vez por Chávez contra Chávez, pero Chávez ganó el, el, el referéndum en 2004. Eso es, son dos trayectorias completamente diferentes que estamos viviendo. Es una pregunta que necesitaría horas de debate. Bien, vemos bien que Europa es una, un ejemplo casi perfecto del modelo neoliberal, mucho más que Estados Unidos y en particular en relación con los países terceros a través de los tratados de libre comercio. Pero estamos en la, en la, en el principio de rector de la Unión Europea no es la solidaridad, no es la competencia, la concurrencia. Eso es el principio que, que figura en letras de oro en, en el tratado. Todo se, se, se mide a través de este principio, la competencia, que es exactamente el contrario de la solidaridad y de la cooperación. Bien, entonces, eh, cam cambiar este, eh, para cambiar este lógica hay que cambiar totalmente de los tratados, hay que salir de, de los tratados, hay que desobedecer para crear una situación de ruptura eh, yo, yo cité los, los ejemplos de América Latina. Durante décadas Cuba fue sola, pero sin Cuba no hubiera habido Chávez, ni Evo, ni, ni Correa y muchos, y muchos otros. Bien, Venezuela quedó, quedó sola también diez años antes de que se juntaron otros países dentro del alba, etc. No hay que temer una ruptura nacional. Una ruptura nacional no es nacionalismo, es al contrario un polo fuerte al, al cual se pueden aglutinar después otras cosas. Pero este discurso, que esto no es un discurso mayoritario dentro de la izquierda, no. hay mucha falsa esperanza en un movimiento social europeo, que no existe. Hay luchas diferentes en varios países, pero no hay una... Hasta ahora, el, el, el, no, no, no me alegro, me lo deprudo, pero no hay una, un sentimiento europeo. El pueblo de Europa no existe, no hay pueblo. Hasta, hasta ahora, dentro de 10, 10, 15, 20 años, puede ser, pero ahora no. Eh, lo que se puede esperar es situaciones nacionales fuertes y, con, por ejemplo, si si sí, en Grecia eh, Siriza, la, la coalición siriza, había ganado, eh, estaba en el poder, hubiera habido intensas movilizaciones en todos los países para apoyar a Grecia. Brigadas internacionales hubiera, de economistas, de. de, de, de hubieran ido a Grecia. Eso es. Porque no se, el neoliberalismo no se puede, no se puede modificar uh, al, al margen. No. Tú lo, tú, tú lo enfrentas y lo cambias o tú lo aceptas. Para mucha gente, si tú vas a la calle, eh, haces preguntas en la calle, ¿usted está por en contra o por el público. Ah, estoy por, porque hay libre comercio. Eh, parece mejor algo que, libre que no libre, no? Pero en América Latina la experiencia histórica es tal que. Ustedes conocen muy bien los efectos del tratado libre de comercio, que sea el NAFTA en México con México, Estados Unidos y Canadá, o las amenazas del ALCA, que fue, eh, que fue enterrada en Mar del Plata en, en, 2000, en diciembre de 2004. Pero en Europa, incluso en la izquierda y la, la, la ultraizquierda, hay la, la falsa noción que el libre de comercio es una variedad del internacionalismo, entonces es muy difícil combatir, la socialdemocracia europea es totalmente en favor de, de, de la... E incluso los partidos comunistas no, no están muy críticos del libre porque temen el tabú del proteccionismo, pero hay varios tipos de... el proteccionismo plantea la pregunta qué hay que, que proteger, hay cosas que proteger. Y el proteccionista, el proteccionismo puede ser, eso sería un poco más complicado de explicar, pero puede ser solidario también. Entonces, la experiencia latinoamericana es muy útil para nosotros, en particular sobre este tema clave.